Hola, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hoy vamos, o sea, estáis viendo que estamos empezando los programas cuarto de hora más tarde, pero realmente es por, por, por no haceros esperar, por los juegos, ¿sabes? Porque siempre lo, lo instalamos en el momento y tal, y, y en fin, ¿qué tal? Muy buena, Cavi, ¿cómo estamos? Pues ya ves que estoy con el visor puesto, visor de color blanco, como el paisaje que veo por la ventana, que ha nevado aquí en Pamplona y alrededor, es pues como nevaba en tiempos. 10 centímetros, o 15. Ya sabes bueno, que hasta ya... de los centímetros es un poco... Ya toca. <ríe> uh -huh. Pues hoy tenemos Death Secret Circle y Colossal Cave, que son dos juegos que acaban de llegar. Death o Secret Circle tiene más de 5 años, bueno, perdón, más de 5 años ahora, desde que salió en Oculus Go, Gear VR y PZVR. Y bueno, y la versión anterior que salió en todas las plataformas también, el de A Secret A Secas, y Colossal Cave, que es un remake, bueno, un remake, una aventura reimaginada de esas de texto conversacionales que había de, del año 76, Colossal Cave Adventure, y que Roberta Williams y Ken Williams, en este caso, la traen de nuevo con VR y en plataformas planas también. Y si te parece, Gaby, yo creo que deberíamos entrar ya. Venga entramos ahí. Con el, en, con el tuyo luego, luego, luego veremos los trailers al final, cuando hablemos ¿Eh? ya. El mío del estudio Robot Invader, si me dices que se ve, comienzo aquí mi aventura en un ascensor. Te veo, te veo. o te vemos, mejor dicho. Pues he abierto la puerta del ascensor, no he jugado yo a su primera parte ni a este en otras plataformas, aquí para mí es primera vez. Este ha llegado a a la tienda de MetaQuest cuesta 15 pavos Y me han dicho Hello y ya empezamos con los sustos Ahí se ha caído un armario ha puerta de un armario se Supone que es terror psicológico que no. Ah vale, o sea, muy bien O sea que las voy a pasar canutas como siempre ¿eh? Bueno, esto es realmente una Adaptación, ¿no? De, de, de, de un juego Pues de, de Gear VR O de Oculus Go, con lo cual ya veis que tenemos Ahí un circulito como de puntero en el que vamos activando cosas, no hay conexiones. Bueno, salió un PC también, ¿eh? Steam también está disponible. Ya estamos. Hello, que no sé si oís. Hello. Sí, sí, sí, la escuchamos a la no chica. Me... Sí, sí, Yo, yo, yo también. Ya Tú metí... eres una, una periodista o algo así de investigación. Y que, por lo menos en el juego anterior, tenía que resolver el caso de, de también de un asesino. Y en este caso es un asesino con, con navajas de afeitar. El que, el que está en um... Chicago ahí liándola. ¿Cómo paso por aquí? Aquí hay un armario que no puedo pasar. Bueno, visualmente no está del todo mal, la verdad. No está del todo mal. Me voy a acercar ahí una pared para que veáis las texturas. O sea, que no tienen mano ni tengo... nada. Es este puntero. Tengo, como si... tengo una mano ah, vale. fantasma. Sí que tengo una mano fantasma, pero no me sirve para agarrar ni para interactuar. ¿Eh? Ya veis que aparece ahí. El puntero se convierte. Se nota que, que ah, lo diseñaron hace, hace unos cuantos años, sí. Sí, sí. Bueno, ahora me va a dar un baño. Es cuando cuando el puntero se acerca a algo con, el que se, con lo que se puede interactuar, pues cambia. A una flechita en este caso. Sí, como si fuera una especie de aventura de esta gráfica, como la de Retrópolis, ¿no? Esta que jugamos. Sí, Aunque no en te... Retrópolis no te movías, era más cambios de escenario. ¿Es que... Hay alguien ahí arriba, pues no sé, pero ya me estoy poniendo aquí un poco de que El juego ríos, anterior ¿sí? era con, con Hot Sports, ¿sabes? Y en este le metieron ya por fin el movimiento libre. Ay ya, ay ya. Ay, ay, ay, ay su <risa> Pues me parece que ya te lo has pasado, ¿no? Bueno, o el... era eso, no a veces pueden morir, en el anterior podían morir. Me solía preocupar por las pesadillas en sueños, ya no tengo a ver. bueno, este como veis, llega en inglés, completamente en inglés, sin subtítulos ni nada en español, en castellano. Una pena porque es que va hace cinco años que lo sacaron, ya podían haberlo traído con subtítulos. ¿eh? la verdad, los textos los estoy leyendo bien, pero claro, van rapiditos ¿eh? claro, tengo que estar aquí pendiente de vosotros también, no me estoy enterando de la mitad de lo que me están contando efectivamente somos una periodista tienes que resolver pues, quién es el asesino ¿no? <risa> bueno vale, los, esto del círculo viene por los ciclos es un asesino que debe cometer los asesinatos en, en ciclos Habría cometido ese asesinato el que hemos visto al principio hace años y ahora vuelve a comenzar la pesadilla. Que ya voy ya. O de algún repartidor de Amazon, o qué es esto. A ver. Bueno, o sea, cuando bueno, no te si hablan, hablan en fin, te sale. Ah, en que, me puesto, que, que me han puesto ahí, que alguien me ha deslizado algo por debajo de la puerta. Una postal. Foto de un eh, edificio de apartamentos. Al final esa mecánica de puntero. Igual que cuando coge objetos a distancia y tal, ¿no? El, no sé. Tampoco vale. lo veo muy traumático. A ver, ¿qué tengo para desayunar? Joder, pues bueno. Embutido, yogures, comida del chino. No parece que esto sea importante para el juego. Fruta. Bueno, abro cajones y lo cierro. En el horno no tengo el bizcocho ni nada. Cuchillos. ¿Puedo abrir el grifo? Pues sí. Venga. Y va agua caliente. Pues mira que bien. Pues voy a ver un poco aquí el apartamento porque por esa puerta principal no puedo salir. Dormitorio. Otro baño. El otro también era complicado. Te podías atrancar fácilmente. Bueno. No digo que este lo sea porque no lo, no lo he jugado. Cajones, máquina de escribir. Una lupa. I haven't. O oh, esta sí, sí. forma de poner aquí el texto. Sí. Eh, no, he pues. sido, no he sido capaz de escribir una palabra en año y medio. Ya está. En el bloqueo creativo. <risa> La tele es de plasma. ¿eh? Sí, sí. <risa> Último modelo. 4K. Asesino brutal sí, se cobra otra víctima. Del 70, pone. ¿vale? Sí, desde el año que nací yo, así. Por eso tiene esa tele tan guay. Claro. Niños y niñas, que sepáis que estáis viendo jugar a un señor que cuando nació la televisión era en blanco y negro. No había mando a distancia. Un teléfono. Nadie ha llamado. Bueno, Nadie aquí llama. no puedo salir. Que sí, que sí. ya sé que me has mandado una... Bueno, alguien que lo haya jugado en el chat y que me dé alguna pista, porque de momento no puedo salir ni del apartamento. A ver, voy a darle al botoncito de menú. No, no tiene ni siquiera menú de opciones. A ver, abro cajones. Esto es lo típico, te, te, te habrás dejado alguna cosita por ahí por explorar. Pues bueno, pues algo tendré que hacer. Hombre, me faltan mucho por explorar, no, no he abierto casi ningún cajón ni nada. Si no, Esto bueno, no, no, archivos... tampoco pasaría nada. Al final no, no hacemos una idea de la mecánica y, y del por en sí. El port no parece... Ah, bien. vale, vale. Mira, ya la foto que me habían pasado por debajo de la puerta, había que ponerla en el tablón este. Ajá. Vale. Pon la foto en el tablero de evidencias. Vale. Ahora coge los archivos... Del hombre que se ríe asesino, no sé qué. Pues aquí los sí, el asesino de la risa, algo así, ¿no? O el vale. Asesino de la risa. Vale, pues, ya, ya lo he cogido. Conrad Bay, 38 años. Paca, paca. Pasamos las páginas. Bueno, bueno, se han currado no. la animación. A ver, a mí, eh, a, primer, a primeras sensaciones, no me disgusta el tipo de juego que es. O de rompecabezas, puzzle, una aventura click and point, pues bien. Pero claro, estamos en pleno 2023 y lo que has comentado tú, en unas mecánicas VR, pues como no sé, de hace cinco años o hace más. Sí, sí, a ver, es, que, es, que, es que el juego tiene, cuando lo hicieron, fue hace cinco a ver años. A si puedo salir entonces... ya. No puedo salir ya todavía bueno, visualmente me gusta y de sonido no está mal el ambiente, las voces del principio no, no está mal ¿eh? o sea, visualmente sí que me convence además tiene una estética también un poco añeja años 70 ¿Sí? no, me, no, me, no, no, no me disgusta necesito coger el resto de los archivos, hay más archivos venga, pues a ver, más archivos por aquí más archivos por allá, ay, quizá aquí ahí, ah, vale, venga Josie Herrera. Asesinado. Esta mató. No, esta mató a dos hombres. Ah, vale. uy, uy. Madre mía. Madre mía, el sueño lunar, el consciente, el inconsciente. Madre de Dios, ¿qué es esto? Sí, sí, terror psicológico. Bueno, a ver, ¿hay que hacer más por aquí? O ya. La televisión, no necesito ver la televisión. Esta estatua. A ver, ¿qué ponía aquí? Esta estatua. Es una de las pocas cosas que sobrevivieron al incendio de Bulliard, que imagino que esto habría pasado en el anterior juego. Vale, libros para leer. A ver, mira. Tiki. Uh. Y ahora cómo salgo de aquí. Ah, vale. Revistas, el bolso, una taza Según Novela dice de misterio El asesino tiene afición a los círculos Uy, a los círculos qué me estás sugiriendo que no sé. <risa> se sigue las pistas hasta un edificio de apartamentos bueno, en ruinas y sus des desahuciados inquilinos ya. cada voy uno con algo el... que oculta a... investiga su apartamento, prueba pruebas, presta atención a tus sueños para resolver el enigma del hombre que. Me que ríe. gustaría saber. Estoy apretando botones. Cómo sacar, por ejemplo, mi agenda. Para saber. Ah, mira, ya le he conseguido. Ah, que tienes el inventario ahí. Eso es. por pues ejemplo, mi objetivo es ahora pues seguir recopilando más archivos del hombre que ríe. Uf. Uf. Uf. Uf. ¿Dónde, ¿Dónde están los archivos? Aquí no. Aquí tampoco. Aquí no. Tampoco. Aquí tampoco. Aquí, a ver. Ahí hay muchos cajones. Ahí no. Ahí tampoco. Ahí ya he cogido. Y como está en este de aquí arriba, pues no lo sé. Me tendré que levantar. A lo mejor la línea. No debería tener que poder levantarme. Eh... Es lo que tienen los juegos de pool. Venga, venga. Los del chat. Que se lo hayan pasado los veteranos. Que me den sí. una pista. Me parece que nadie lo ha jugado nadie la ha jugado bueno pues a ver, como no tengo aquí yo masa, ¿en, en, en el baño no van a estar en no el dormitorio creo. pues a lo mejor en la mesía de noche puedo tener alguna cosa ¿Así, no. eh? nada por aquí, ah mira necesito limpiar joder, me están llamando, ah aquí hay algo? venga has perdido otra sesión vale, esto debe ser mi psicólogo, mi psiquiatra que me debí quedar tarada en el anterior caso, pero tampoco me sirve. Y la ropita bien planchada. Esto sí va. Ah, mira. A ver aquí, si tengo que coger algo. Pues viejos documentos y ah, ahí, del caso. Esto Aquí, ahí. aquí hay. Venga. Mm -hmm. Débora Swan, 52 años, enfermera del Hospital Unitario de Chicago. Y me imagino que esta también se habría cargado a cargo de la gente, porque vamos, debo ser una detective o periodista especializada en psicópatas. Onda. Y aquí me encontró una máscara. la máscara Esa, de esa es la del juego anterior. Eso es. Uh, qué mal rollito. Que Día Secret estaba en PC, también en, en los Gear VR OculuCo. Y en Pages VR estaba este también. El primero. A ver, ¿cómo se cómo sacado el esto? A ver. Objetivos. Pues. Los archivos me dice de aquí. Bueno, pues lo que queráis, ¿eh? O me dedico o sea, yo a seguir tú, tú buscando abriendo cajones. Mientras que yo me preparo, ¿vale? Si te parece. Y tú vete preparando el siguiente juego, porque aquí si no me va a dejar salir. hasta que... A ver si tengo que mirar. Ah, mira, que a lo mejor había pista por otro lado. Bueno. ¿Eso gira solo obvio? o qué? O Sí, solo? eso gira solo como en los Resident Evil, ¿no? Resident Evil puedes... lo girabas tú. Bueno, con, lo, con lo la puedes historia. girar tú. Sí. En este caso no. Lo, lo activas, es el que comienza a girar, pero luego ya no tienes posibilidad de cambiar de ángulo. Bueno, pues un gran éxito como detective, como periodista de investigación, no, no tengo, que soy incapaz de encontrar unos archivos en mi propia casa. ¿Eh? Bueno, hay muchos, pero... Bueno... Pues, primer vistazo, este creo que, no sé si lo he dicho, que cuesta 15 euros, el que va a jugar Ramón Colossal Cave, que ha salido hoy también en Playstation versión plana, en Steam, en Epic y tal, la versión VR de Meta cuesta 40 pavos, que nos ha parecido un poco elevado. 40, 40 pavazos. <risa> Y aunque la noticia no la vamos a publicar hasta mañana, también os voy a anunciar que Colossal Cave va a salir para PlayStation VR 2, no como título de lanzamiento. Saldrá este año, a lo largo de ya, 2023. Ya, ya puedes quitarte el casco, Gaby, que creo que esto ya. Venga, tira. pues a ver si se ve tu juego. Se ve algo, ¿no? Uy. Idiomas. Tú y yo vemos que estás escogiendo idioma. Bueno, como veis, tiene español y un puñado más. Que... 16 idiomas, creo recordar. ¿Qué tiene? Pues sí. A ver vale. lo que decís en el chat, que no me habéis ayudado nada. Usar el idioma español y me dice yes, no. <ríe> sí. Vale, pues el primero es locomoción cómoda o locomoción clásica. Ah, el personaje al contra izquierdo rota suavemente. Mm... Eh... Ay. Joder, es que no. ¿Qué más da? Ya, si yo la cuestión es no quiero... ¿Locomoción cómoda o clásica? Pero puede causar algunos mareos. prefiero... Prueba, prueba una y a lo mejor luego puedes cambiar a la siguiente. Me voy a poner el estándar de momento. Y si tiene giro suave, pues moriré aquí con vosotros. Bueno, de entrada no, no puedo girar ni nada. Simplemente te parece que es el menú. Efectivamente. ¿Sí? Pues un o sea, menú bien, bien sencillo, ¿no? Más acerca del juego, nada. Bueno, los textos aquí, pues si queréis. ¿no? Los Hombre, como es una del juego de aventura original, bueno, es de 75 según pone aquí, pensaba que era en 76. Mm, vale, guay. Acerca de Cygnus, que nah, es el nah. estudio con el que Roberta Williams lo ha desarrollado. nada, nah, venga, venga, ahí a la cueva por los tesoros! <risas> Joder, pero luego no te deja elegir más opciones que a saber, bueno, nueva partida. Quieres instrucciones, sí, por favor. Bueno, pues dile a que, que nos sí. Tranquemos. Primera, vez, primera vez que lo juguemos. Bueno, esto es en español. Me van hablando en inglés, no sé si lo escucháis, pero los textos sí que están en, en español. Comenzar. Este juego con los puede mapear automáticamente tu viaje a medida que juegas. Esto se recomienda, aunque los aficionados de los juegos de aventuras quizá no quieran activarlo. ¿Quieres el mapeo automático? Eh, pues, pues no sé si no. Pues por defecto, pues lo voy a dejar por defecto. lo que, él, él, lo que nos sugiere, ¿no? Si ya jugaste al juego antes, ¿quieres por rastro más persistente y comenzar nuevo? Aplicar. Venga. Espera, por favor. Bueno, pues... de primera Pues si hablábamos de puntero, Gaby... A ver, a ver... ¿Ves el ojo que sale? A ver. El chat. a ver, a ver... ¿El ojo ese ¿Eh? que muevo? Pues ese es mi puntero. ¡El ojo! Y esto pues no me mola, ¿no? Que te pongan los controladores directamente. Mira, te dice que estoy mirando a oeste. Al suroeste. Ah, mira, mira, mira. Mira, esto no está mal. Una brújula integrada en el mando. Ya, pero voy haber puesto unas manos con una brújula o algo en un reloj, ¿no? Digo yo. Sí. Vale, eh, giro visualmente, tienes, pues. Quiero que tienes por grados. De 30, diría. ¿Eh? Visualmente se ve que, que. Vamos. O sea, está reimaginado, pero no se lo han arriesgado mucho en los gráficos. Es muy básico. Nosotros lo estamos viendo ahí un poco, pues bueno, obretón de texturas. Sí, sí, a eso me refiero, que es muy muy muy muy, muy, muy, muy, muy low. En plano, siempre, <risa> en plano siempre se pierde, pero bueno, si tú también lo estás viendo en VR y también dices que es muy. Sí, sí, totalmente. Muy escaso, desde luego sos. Bueno, con el ojo, esto es como los juegos de la aventura gráfica, te dice sí, sí. lo que estás a, mirando. A, a, apuntar, click and point. Digamos, de, de manual vale, aquí me saca la, la acción un cursor de ciclo inventario eh, vale vale, tengo al final del camino vamos a la casita esta, a ver qué pasa hombre, pues eso, el agua del río es que es una textura un poco, no sé He visto aguas mucho mejores, ¿no? En Quest me refiero, ¿eh? Pero esto tiene un aroma, una pátina clásico. La puerta está cerrada. Bueno, ya veis que la, que la adaptación a VR, pues, nos metemos dentro y tenemos las manos, pero no vamos a poder, digo yo, me parece que pero no vamos a poder interactuar. Ya que no nos oye Roberta ni esto su es marido, el, es un poco... Es el inventario. Es un poco triste que hayan sacado versión VR para Quest que vayan a sacar versión VR para Playstation y que no la saquen para PC cuando el juego sale en PC No sé Y no me fastidie Ya has hecho Joder, no me fastidie que, que el movimiento eh, que Según en no el el la villano. cabeza No se ha orientado a la cabeza ya decía yo, que estaba notando algo raro Ah, pero ya sabes cada uno tiene sus preferencias pero yo que estoy acostumbrado al movimiento según la cabeza cuando en algún juego por defecto lo tengo hacia con el mando, no, me vuelvo loco, ahí. Me, ma me mareo para mí me pasa eso, yo soy de la cara o sea, yo soy de que si miro para acá y le doy para adelante quiero ir para allá pero, pero no va, como veis estoy dando para adelante y no a no caño, pero bueno pues que hace algo raro lo de, en fin, debería de sacar unas opciones mínimas para configurar a la Gaby, derecha, por el camino o por la izquierda el que hay aquí. Eh, derecha, venga. Straight ahead. Vamos para y las aventuras conversacionales, qué frustrantes cuando tenías que poner. Vos, pues ir al norte. Elegiste ala, mal. mal. O oh, <risa> retrocede. Joder, es que me va a afirmar muy a marear porque, por lo de la cabeza. <risa> ah. Aguanta, aguanta, Ramón, aguanta. Estoy notando ya algo. <risa> es que parece que no, pero es importante. Si tú estás acostumbrado a una forma, si sí. se lo cambia. Eso no parece que vaya a tener sentido. es que ni ¿no? si siquiera es que, que sea orientado por el controlador. No, no sé, es que es algo raro. ¿eh? Es una orientación. A ver si conseguimos llegar a la... Yo no he conseguido salir del apartamento, a ver si tú consigues <risa> llegar a la entrada de la cueva. Para lo cual hay que abrir esa puerta, supongo. Eso es verdad, no, que el juego va, vale, va de una o... cueva, ¿no? No va de aquí de exteriores. Sí, sí, Colossal Cave. Hombre, yo en su día tengo este juego eh, terminado, claro, pero estoy hablando pues, de alguna no, versión mira, que hayan sacado ha en algo. los años 80. No me acuerdo. Sí que había muchos laberintos. La rejilla, pues la, rejilla, la, rejilla. la rejilla. puerta cerrada, regía bloqueada. Pues... Voy a seguir. Ayuda, a seguir investigando. Mapa, menú... El mapa. He encontrado esto... Rogis, Rogis, dices que será orientado por el stick independientemente de dónde mires. Pues tiene toda la pinta. Más que... Sí, sí. Bueno, estamos aquí en, el, en la esta... Y ya. ya me dirás qué hay que sí. hacer. Estoy atrancado. Y Arco... Este, este juego es para Oscar, ¿eh? Arco dice que también a lo mejor se podría entrar por detrás, por detrás de la cabaña. Intentas entrar en la cabaña, estoy preparado para darte una pista, pero te costará dos puntos. Ah. Venga, dale, dale, Esta pista, la pista. No sé cuántos puntos tienes. La... No sé cuántos puntos tienes. Pero vamos a ver, ¿y cómo toco eso? Ay, ay, ay, ay, que se sea... vale, es que... que busque la llave. Que busque la llave. Ah, y es que vas a poder entrar a la casa abriéndola así sin más. Es que, es que puedes cambiar a la mano, pero es que eso es un poco... Ah, bueno, pues o sea es que tienes un puntero, un, pun, un puntero ojo para ver cosas y un puntero en mano para, para acciones. A un lado. Pues eso, te podrían haber currado que, que ya que estamos en VR... pues. No sé. Me imagino que aquí entra por una llave. Ahora. Que menuda pista te han dado. Una reja con una cerradura que tienes que buscar la llave. Si eso cuesta puntos, madre mía. Lo que no sé es cuántos puntos tengo. Porque no me lo pone por ningún sitio. Aquí pone puntuación 25 a 350. y no. Bueno, a ver bueno, si... Sí, a, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ojo no, mano pues sí. Eh, manda ¡Bien! Que, manda, manda que... O sea, que está bloqueada... En fin, bueno. bueno. Bueno, bueno, es un juego de pensar. Anda, mira. ¡Llave, la llave! <ríe> Yo... Y aquí la ya has avanzado más que yo. Ya tengo una llave. Y bueno, estoy dentro de la casa, se ve muy bien. Mira, estos objetos parece que también los puedes coger. Ah, tú pues coge, tú coge todo, sí, hasta que se el inventario. <risa> Eso sí, importante. Ah, se han puesto los, como los... brillantes los que podía interactuar para que no. Es que es lo que decimos, mira, yo estoy mirando para acá. Y el mensaje me sale delante. Eso también, pues, no mola. Si juegas sin cable y de pie, ¿no? Y de pronto le das algo y que te parezca ahí. Fallito, fallito. A ver, vamos a ver. Es que encima... ¡Ah! ¡oh! Qué rabia me da lo de la orientación. Yo creo que no me mareo ya con el movimiento libre y... ¡Ey! Mira lo que sale ahí. Un búho. no sé si estaba antes. Lo veis, ¿no? F, F. Guillotine me dice: deberían haber jugado a Red Matter, The Room o Miss. No nos lo dicen por nosotros, sino por ya ya, el por la matrimonio la Williams. este, ¿Son Williams ¿Qué? o no son Williams? Hostia, Mira, mira. Por cierto, F. Guillotine, muchas gracias. Estoy jugando ya a Prey en VR y el mod ese que está en Pre-Alpha no me bueno, parece que esté tan verde, no ¿eh? ¿Y que te usas la mano también para bajar? Pues sí Venga, llegamos a la cueva ¡Bien! Uy, te lo describe todo, ¿eh? La rejilla de acero es de 3x3 Pero así era el juego Dato original, ¿no? Que, que es te el, describía, es era fun, te lo que era que imaginar, fundamental. ¿no? Oh, hombre, es que en el juego original Era una aventura conversacional Los gráficos eran o, o ningunos al principio o, o líneas Bueno, es verdad, puntos. que te salía alguna imagen, sí lo pues cual, entiendo que hayan que, que hayan querido respetar, pues estas líneas, digamos, de texto, de diálogo, bueno, de. de... Pero esto para las nuevas generaciones se puede hacer muy duro, ¿eh? Uf. No pasamos de los 180 caracteres del Twitter como para andar leyendo aquí en el visor. ¿Cómo, cómo se leen, por cierto, esos estos en el visor? Bien, ¿Bien? de la, la posición, tamaño, sí. Tamaño. Sí, tamaño. ¿no? Lo único que, que lo que te sí. digo, tú estás mirando para acá, le das y bueno, pues tienes que mirar hacia dónde está. Que, que es donde, hacia donde avanza el personaje ¿sabes? es que ni, ni orienta por la cabeza ni por ese ¿eh? va fijo lo cual es una rayada porque va girando y, y pierdes el, el punto y eso puede hacer que la gente se maree además de, de desorientar supone que hay enemigos ver, oscuro. O, o algo, pero no creo Hombre, que sea... Haya... Hombre, eh, te tendrás que encontrar con un enano, te tiene que dar un hacha, te salen dragones, te salen, no sé, leones este o osos ya, eh, o algo. Pantallita soled, eh, porque veo... Uf, el negro ya sabes. Nosotros lo estamos... yo lo estoy viendo pixelado, no sé los demás. Es pues que no, hay un no, ni el veo nada. Por el negro, por el, negro, eh, por el tono de estos de los negrises y el negro, ahí, sí, sí. Ahí parece que hay más luz. Bueno, a ver si tienes un farol, pero claro, hay que encenderlo. Es verdad, que, que tenía sí. uno, es este, verdad. <risa> ahora, encender linterna. mira, Ramón, que me tienes la linterna apagada. Hombre, yo qué sé, no me acordaba yo ni que cogí una linterna. Ya que tienes trachazas. <risa> pues tu mora en Navidad y ahora nos cabes por la cueva. Bueno, yo voy a a saco, eh, por, por avanzar. ¿Qué pasa? ¿No me pones la mano? ¿No te... a Estás gateando. Oye, por, por cierto, solo una prueba. ¿Qué pasa si hago así? Que atravieso el escenario. Bueno, o sea, habría sido mejor oscurecer, ¿no? A mí la solución ideal es cuando atraviesa algo oscurecer. You Mira Aquel puntero de lejos no va tiene que acercar Para que salga ¿eh? Vale, sí, sí Muy bien A Gaby, derecha o izquierda a esa cierta hora. Uh, venga, pues izquierda. Te has dicho derecha o izquierda. Pues yo creo que era para... Para la que derecha, veáis que, pero... soy, que soy un hombre equilibrado. Pues entonces no me preguntes a mí. No, no, eh, Hay Que yo estoy hay, en el... hay camino, hay camino. Yo estoy, es, estoy mirando hay, en el chat. Hay camino para una muerte por aquí abajo. Pues seguramente. No tienen un pinta. peligroso cañón inclinado. Yo no sé si escucháis Oye un poquito así de sonidos de... Sí, cueva. bueno, escuchamos la voz y sonido ambiente, sí, sí que escuchamos. De momento música en sí, no... Bueno, tampoco tiene sentido que, que entres en una cueva y suene música, ¿no? no de, de terror, de misterio, murciélagos. Sí. Estamos quitamos. escuchando los murciélagos. Uf, ¿Te caerás? No, no, no, voy a probar. Eh, no, no, sí, no te es, caigas. Es que, es que voy que me caigo. Que me ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que Mira, llegamos aquí a... Un pájaro. Un pajarito, pío, pío. Chori, choría... Mira qué majo. ¿Lo cojo? Me. Eh, Me no sé. Eh. Pues prueba a ver. A lo mejor... Podrás atrapar pájaro, pero no llevártelo contigo. Pues déjalo, déjalo. Déjalo, pobre bicho, no, anda. Es, otro... es otro... Y arriba hay cosas. Ah. Había ojito. Algo eh, sube, no. sube. <ríe> <ríe> Mira, ahora se pone a cargar. Oh. No bueno, pasa nada, la, me ha ver. ¿Qué es? No, ah, no. Una neblina blanca. Este, desde luego, es para jugarlo con calma y en solitario. Para transmitirlo en directo, se nos pueden dormir los espectadores, bueno, lo como el mío. Que, te lea, que te lea lo, todo lo que vas diciendo, todo, meterte. Ah, seguro que la. Bueno, si jugaste tú, Gaby, supongo que la historia pues, tenía su cosilla en su día, ¿no? Aunque, bueno... <risa> bueno, tampoco la historia era gran cosa, ¿eh? Final, bueno, la que... cueva, recog... Pero me recoger que... Esa... Tesor... que como lo han reinventado, recoger, tes... pues... recoger tesoros... Si te digo la verdad, no me acuerdo, ¿eh? Yo recuerdo mucho el... el perderme por túneles, eran en bucle... Mira, aquí se ve más grande... A ver, así en terreno oscuro, incluso antes cuando estaba fuera... No veía, no notaba Fobite. Ay, verdad, por, por ahí, algo arriba, arriba. Ay, ay, ay, ay, ay, no. Eh, sí, ahí, sí, hay, sí una, eh, hay algo. Y por ahí hay otra cosa, ¿no? come raya el movimiento? Perdona que lo diga muchas veces, pero es que es verdad. Sí, sí. Mira, mira, mira, mira, mira, que te vas a encontrar ahí. ¡Hombre! Un personaje, el enano. Of gold cover the walls. Sí, Coño, sí, y de oro. ¿Por qué no me puedo mover más? ¿Qué ha Me he quedado trancado, eh? Ah, vale, que está en animación. Este enano tan majo... Hola, ¿qué tal? ...es importante. Sí. ¿Eh? Pero, pero, pero... ¿eso qué ha sido? Pues... un enano saltarín... Pero ha eh, desaparecido. No si de ahí no hay nada, ¿y de pronto ha desaparecido? Pues ha desaparecido. Oye, tú, trinca el oro. Hombre... Para sacar, ¿no? <risa> Hombre, se ha ido y coge el hacha. O el pico. No puedo, no me deja. ¿No? No conseguirá mucho, pero intente. Por lo menos no te frustras. Bueno, pues hemos conseguido oro y va a dar dos puntos. A 27. Oye, me me raya mucho que me repita las cosas, que sí ya sabemos que estamos en una sala baja, yo era en a low room. Pero eso es que aventura gráfica buena, Cuando le daba todo el rato lo vimos, el bla, bla, bla. Sí, sí. Pero en, aquio, en aquella época yo era joven, tenía pelo y tenía paciencia sobre todo. Ahora ya... Yo creo que la clave para jugar este juego es que te, te centres y entonces... Eh, a ver si giro John, John McClay ah, sí, con justo, esa pepita de oro justo. se puede comprar una 40. Una 40 mira, mira. 90. O sea, a ver, a ver. que si juegas a ver, sin, no a sin giras con el stick ya no tienes problema, porque mira, o no, sí sí que lo seguís teniendo. Es que es raro, tío, es que cuando le das, o sea, mira, miro a la derecha y le doy para adelante. Pues es, es que has derecha. escogido el tipo de movimiento que no mira, es el que le gusta a, a, a, a Roberto. Le doy hacia adelante y va. Pero si estás mirando... Mira, o sea, si empiezo el movimiento mirando hacia adelante y giro la cabeza a de la si derecha, no... sigue hacia adelante ¿sabes, tío? Y, no, y si no se puede sacar ahora el menú de opciones, por pues la próxima partida en, empiezas con el otro tipo de movimiento. Y los que nos están viendo, pues que sepan que... ¡Hala! Aparece otra vez el enano, u otro. Con el y y de lo de un enanito... Y se ha hecho piedra. Qué pues cosa sí. más rara. Es un mundo de fantasía. El hacha esa quiero es que la tienes que coger. ¿Si te la a ver si está por ahí atrás. Yo recuerdo tener un hacha como arma. Sí, la he cogido. Es. Sí. <risa> bueno, está claro que no vamos a hacer con el hacha <risa> movimiento de mecánica TVR. Va a ser igual que todo lo que hemos visto. <risa> Cowboy virtual. Estáis jugando al Minecraft, pero en alta resolución. <risa> sí. Como ahí. A ver pero... O sea, ¿Cómo vamos de tiempo, Gaby? Pues Sony 52. Llevamos pues como media... Sí, algo más de media hora de juego. Tampoco ver, si son unos juegos muy apasionantes. Qué si me deja... Okay. ¿Pruebo? No, como quieras. Eh. Yo, por mí, por, visto por que son ciudad. juegos muy... si se puede, cambiar los ajustes. ajustes ah, sí. Classic Locomotion... No. Es la que estabas, ¿no? Pues busca la otra. Vale, acabo con el, el giro. ¿Qué, qué rayada es esta. <risa> Así vamos a peor. Pues totalmente. Pulsas el, el, el de agarre izquierdo y anda. Y no tengo ni giro a ah, giras con el con el con este. Con el pues todavía Madre mía, pues, pues no sé qué es peor. Pues, ver, decir, esto es peor. Hoy en la tienda de Quest ah, mira, se han ah, estrenado no, cuatro con juegos. Stick, con el stick avanzas. O sea, perdón, con el gatillo. Dios, qué rayada. Hoy en la tienda de Quest decía que se han estrenado cuatro juegos. El Primal Hunt no lo hemos jugado en directo porque hice yo un vídeo corto. Lo podéis ver ahí en la, en la web, en nuestro canal de YouTube. De Pathcraft tenéis análisis. Por eso tampoco lo hemos jugado, por intentar cubrir todos los frentes. No hay y más Estos. De... Ya sé que no son los más apasionantes para enseñaros en directo, pero... Eh, a los amantes de los juegos de puzzles o de los juegos clásicos, pues pueden tener su, su puntillo ¿Eh? no, no lo he hecho aposta, eh. eso sin querer. Pues ya está, si sí, son vamos 55, vámonos. 52 puntos desde 150 posible y usaste 94 turnos. Tu puntaje te califica como una aventura de clase principiante. Bueno, o sea, si, si son 350 puntos y he conseguido 52, pues hombre, no, no me dice la duración, pero no sé. Me da pistas de que tampoco creo que sea muy largo, ¿no? Bueno. Habrá que verlo, ¿no? Que esto es si, si los juegos te puzzle, si te atrancas... Si te atrancas... Vuelve si al mundo real. Ya sabes. pa Vale, pues... Os pongo por aquí el... El trailer del juego que ha jugado Gaby. Mientras que Gaby nos da un, unas pinceladas de... Sin haber jugado el, el anterior ni este en otras plataformas, mi primeras sensaciones como juego de terror psicológico y de investigación no han sido malas teniendo en cuenta pues que tiene unas mecánicas VR pues, de los tiempos de las Oculus Go o Gear VR. Una lástima pues que no hayan, hayan hecho un port más más actual. Pero no me parece eh, mal juego, digamos, relación calidad-precio y Creo que puede tener su... A su mí, el, el que tú has enseñado, o sea, desde, desde fuera me ha dejado una buena impresión. Parece que si te gusta el género y tal no puede estar en mal. Igual, y aparte buena, de la, la mecánica velocidad. del puntero, por lo menos tenías manos, ¿sabes? No sé, o sea, no. La, la, la adaptación a VR... Bueno, es un juego de VR. Para, o sea, para o sea, nuestro público el mayor defecto del mío es que está solo en inglés. Eso penaliza. Pues sí, este por lo menos tiene lo, los textos que... Vale, y el segundo juego, como hemos dicho, es Colossal Cave, que ya habéis visto que, que no solo es explorar la cueva y los pulos, sino que tiene también algunos NPCs o algo, o algo así, o enemigos que habrá también. Supongo que habrá que usar la, el hacha esta que teníamos. Y sobre todo esto es nostalgia, ¿no? Si jugasteis en su día como Gaby a la aventura conversacional de texto con, con imagen, ¿no? Ahí, pues va pues, podrá llamar más la atención. Pero lo que es la porque esto es un juego que ha salido en plano también, lo que es la, la adaptación a VR, pues como Oscar sacaba los iconos, yo, o sea, la VR es baja, no, bajísima, o sea, es que ya habéis visto, o sea, es totalmente puntero y además que tienes que ir cambiando, o sea han cogido la han cogido a meter los controladores de la versión plana, o sea como si lo han hecho ahí se, y que lo vemos entre Se t. podía hacer, se podía hacer peor que Mist, sí, se podía hacer peor que Mist y la prueba <risa> está en Colossal Case. Sí, lo que, lo que es eso, pero bueno, si te gusta el juego y tal lo vas a poder disfrutar y dentro de VR pues las escalas de esas cuevas que bueno, gráficamente no es muy allá el juego, es muy muy bajo también lo que es, gráficamente pero oye, me imagino que tendrá la diversión de lo que este tipo de juegos de puzzle, si te llama la, la historia en sí de este, ¿De este vamos a tener review, Ramón? Creo que sí, ¿no? Vamos a tener de todos, ¿no? De los que salen hoy Pues de momento de este no de momento de este, de este no, este nos no se ha corrido nadie con él. <risa> no, no, no me bueno. y lo que sí, Y lo que sí que diría es que... O sea, necesita un parche ya para el control. O sea, yo por lo menos creo que... Deberías adaptarte a las cosas que hay a día de hoy, ¿no? Es que... Sí. Es que yo me estaba mareando, ¿eh? Pero porque... O sea, y es que si no... Vale más que puedas teletransporte tradicional. Y no que no ves tú inventando un simple tema de control. Cuando llevamos ya seis años de realidad virtual comercial, ¿no? ¿Sabe? y ya está más que inventado en ese terreno, en fin. Y vale. 40 euros me parece, o sea, sin saber lo que dura y claro. tal, vale, porque me parece muy caro, claro. la verdad. Ah, pero que lo... aunque dure, aunque dure 40 horas es eh, de los precios más altos que tenemos en la tienda de Quest y, y, y, y no creo que ese precio vaya a llamar la atención. No. No. Que, no. Me parece excesivo. Bueno, yo mi impresión no es no muy, muy allá eh con el Colosal este. por, por, por cierto ha salido también en plano está a 38 euros en Playstation está a 39 creo recordar en Steam a 31 en la tienda de Epic en Nintendo Switch no he mirado y la verdad es que pues, el precio más alto es el de, el de MetaQuest 2 pues, pues. y este viene a Playstation VR2 pues pues espero que, se lo, no sé, que lo turnen un poco no sé <risa> O pues ya veremos, porque comparte un visor de 600 pavos para jugar a esto, es de esas cosas que pueden escocer sí, visualmente. Sí, sí. Espero que, que, que hagan una versión que utilice, pues yo que sé, el renderizado de, de, de, de, de fobeado, el, el seguimiento ocular, vibración áptica y todo, el, todo lo que trae. <risa> pues bueno, no sé si tenéis alguna pregunta por ahí, que que está... Bueno. Bueno, bien, bueno. bueno, si la tenéis, pues no la ponéis por los comentarios. Se oye la musiquilla, ¿no, Gaby? Que estoy ya... Se oye, se oye. Estás, estás ya lanzado. Pues Venga, sí. pues el domingo más, en la hora virtual. Correcto, el domingo volvemos el... con todo eso que... O sea, la línea de lanzamiento de juegos de PlayStation VR 2 ya que estamos hablando de ello. Y más cosas que han pasado. Así que muchas gracias por acompañarnos en, en, en el directo, por vernos en diferido. Muchas gracias, Gaby. Y nos vemos el domingo. Hasta luego. ¡Adiós!